Muy buenas, aquí Camilo Sebastián con otro vídeo de Valor. Ya sabes que intento ayudar a los compañeros del aire acondicionado a vender por internet los productos y servicios de este sector. Hoy con, un con este vídeo les quiero comentar, reflexionar, por qué aún, aún siendo un excelente técnico, un excelente profesional del aire acondicionado, no terminas de tener todos los clientes que quisieras, no terminas de vender lo suficientemente tu servicio. Y esto simplemente se da por una, eh, por una razón que es la, la de fondo, de cimiento, tú no puedes obtener todos los clientes que necesitas porque no entiendes que la, la gasolina fundamental para tu empresa, para tu negocio, tu emprendimiento y el de cualquiera en el mundo mundial eh, se soporta no solamente en tu capacidad técnica sino en el marketing y la publicidad, ¿vale? Quiero ser claro con este concepto. Si tú tienes tu empresa, tu negocio, tu emprendimiento, y no tienes claro que el marketing y la publicidad que hagas de tu oferta de valor es lo más importante para que el negocio funcione, tienes un problema, un problema muy grande porque estás condenado literalmente a desaparecer, a morir, ¿vale? Simplemente porque tu comunidad no sabe que existes. Y, y saber y que, tu, y que tu comunidad sepa que existes y que conozca tu oferta de valor, pasa porque tengas claro que tienes que tener una estrategia de publicidad o de marketing y publicidad. Esto es fundamental, fundamental para que tus clientes te soliciten los presupuestos y luego te, eh, pues te asignen los trabajos, te den las órdenes de trabajo para que tú puedas trabajar. Me encuentro con que los compañeros que toman contacto conmigo a través del canal de Facebook, que yo les agradezco muchísimo que la difusión que estoy teniendo con estos videos es impresionante, pues, pues me consultan un montón de temas alrededor de esto y al final la conclusión es siempre la misma, es que eh, no, no tienen claro que solo por el hecho de ser buenos profesionales, de haber hecho una, una formación en aire acondicionado, en refrigeración, de haber hecho las oposiciones, los exámenes, y de haber tenido unos eh, años de experiencia trabajando en el sector, esto, que los convierte en buenos profesionales, no significa que los clientes lleguen. Es decir, ser un buen profesional, un buen técnico, no significa que, por esta simple razón, los clientes lleguen a tocar tu puerta. Además, tú tienes que tener un trabajo de marketing y publicidad. ¿Cómo será este marketing y publicidad? Pues tú, lo puedes este, definir estratégicamente como quieras. Eh, hay empresas que hacen eh, buzoneo que hacen este, panfletos, que hacen folletos, que hacen publicaciones en revistas especializadas, que hacen radio, que hacen televisión, que hacen publicidad tradicional de toda la vida, que desde mi punto de vista esto ahora ya no funciona, pero bueno, no deja de ser marketing y publicidad. Eh, en definitiva, desde mi punto de vista, lo que mejor funciona y por eso yo intento divulgar a través de estos videos es el marketing y publicidad a través de las redes sociales y eh, sobre todo de Facebook, de Instagram, de Google, etcétera. ¿Por qué? Porque es es, es inmediato, en, en, en nada, en, en, en segundos estás en los teléfonos celulares de toda tu comunidad, de tu población. Es masivo, estás llegando a todo el mundo. Es, segmentado porque puedes definir a qué segmento de población quieres tú eh, anunciarte y es barato, ¿vale? Es barato comparado con otras formas de hacer publicidad, ¿vale? Entonces, es eh, fundamental el concepto de hoy. Eh, si no tenemos la idea clara, eh, la idea eh, afianzada en nuestra mente de que el marketing y publicidad es como el aire para respirar, Estamos condenados a desaparecer, ¿vale? Esto es lo fundamental. O sea, cuando comento con los compañeros, no, es que yo, bueno, el boca a boca, no sé. Bueno, hay un montón de, de, de, de, de circunstancias, pero si no tienes tú definido que necesitas hacer publicidad y ejecutar una publicidad para que en tu comunidad te conozca, va a ser muy difícil que lleguen los clientes a tu negocio. Esta es la reflexión de hoy, espero que les haya gustado. Eh, espero que hagan el comentario, que se apunten a la, a la campanita, que, al canal y que me hagan los, las preguntas que, que ustedes vean oportunas. Les mando un saludo grande y será hasta el próximo video.